Hola gente de YouTube, el día de hoy voy a estar jugando a SkyWars con mi amigo Deriva5381 Espero que les guste, nada más que decir, comencemos Hola gente de YouTube, mi nombre es Deriva5381 y acá está mi amigo The Doom Slayer, 9000, asesino de dioses, el de reinos, destruye icono de pecado y también gamer Is de? Bueno, hoy estamos en Mineplex, el servido, uno de los servidores más grandes de Minecraft Bedrock, sí, porque, pues... Es de los no, no queríamos... Ajá, no queríamos jugar en Java, pues, por, por obvias razones. Adivinen qué, hoy ¿Sale? vamos a traerles Skywars en Team. Skywars. Así que podemos comenzar Así que, de una vez por todas. ¡Ah! Dios mío. tirar ah, me iba a tirar el vacío XD. Teleportación recuerden, de, antes de empezar, Goku. De empezar, antes de empezar, recuerden suscribirse a nuestros canales. Que los canales de... que, los que, de... que los vamos a dejar en la descripción. Yo voy a dejar el de Doom Slayer y él, el, el, el, el mío. 81, y bueno, a ver, dánle like al video. Igual. Díganos eh díganos hermanos, cosas, Gracias. Y también al de ¿También? al de Deriv También una un al mío boxer, Ok, ya me he ya está ganando esta partida y... Vamos, por si no lo saben, a mí no me gusta, por si no lo saben, a mí no me gusta usar la espada Prefiere hacha, o sea, personas exóticas, diferentes a, a las demás Recuerda, Deriva, ya hemos estado jugando antes y bueno, espero que hayas practicado, Deriva la verdad... Pues... Un buen tenemos unos menes viniendo de acá. Voy a utilizar técnicas supremas. Pam, pam, pam. No menos... Uy, a... Unos pantaloncitos de diamante. ¡Cuidado! ¡Omi! Casi te agarran, Deriva. Te agarraron te agarraron saqueando hombre. Sí, dígame, chicos, ¿cuál es su modo de, de Minecraft? ¿Su modalidad de Minecraft favorita? Quiero saberlo y que me lo digan él. en los comentarios para saber. Mientras tanto, es hora de echarse a otro main que parece un trailer. Ok, ya. Ya me llegó el team entero. Ok, ok, ok, ok. No entiendo por qué me están... Nada más de aquí Aquí hay una, esas cosas interesantes y Ni siquiera sé cómo la estoy haciendo para sobrevivir uh -huh. Nah qué puntería es esa Epa ¿Acaso crees uh -huh. que estoy jugando? Creyó que me iba a ganar así de fácil, pero bueno. ¡No! ¡Oh, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Me agarraron poniéndome la armadura. XD. Deriva 53, 69, 10 por lopote. Ah, este es un men que trae pantalones de diamante y todo lo demás de hierro. Y, tiene y trae skin un skin. Y, y, y el, tiene la skin de Dream antigua. Lo estoy peleando ahora mismo. Sí. Lo maté. Estoy aquí de cámara. ¿Te salvé de bueno, te vendí, no, pues. Mejor dicho. Sí, porque me caí. Me, me agarró poniéndome la armadura full diamante casi, casi. Vivo de esta ah, pues, sí, todo, todo, todo, Literal, los trata, Literal. Los tratas como si fueran demonios. ¿De Doom Slayer, 9000 contra los demonios? Al... Ay, Dios. Me espanté, no, no, no, me espanté. ...de Fox Serveria y a Slayer School. ¿también? Ah, ta ta ta ta ta ta Y bueno, no más que ser, hacer. Cofre... Oye, Deriva... Acabo de agarrar tu arma favorita... Estaba en un... No... Que, ah, bueno, voy a probarlo... No, ...qué yo? tan rota está... ...la es? es arma favorita de... ...el Deriva... El deriva 53 es 81. Tenemos un problema. un mes. No creo que sea muy tryhard, pero bueno. Ay, yo quería echármelo. Soy mm, a medio pro. Y ya sabes que yo soy sobreprotector contigo, ¿verdad? Ah, ¿Será necesario decirlo? Soy ve contra no. Cada vez que te pega me, me duele tanto que. ¡Cuidado! Deriva. Te iba a agarrar un full nada. Un full nada. Va, me los echo a ambos. Me los echo a ambos. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Técate. Lo dije toda malita para que. Bueno, ya saben, ¿no? Copyright puede que tenga copyright que... y yo ni siquiera lo sé. Al otro día veo ya me straikearon el canal. Ajá. Por si las flies no. No copyright. ¡Epa! Oídos achas. Tranquila hora, tranquila ahora, tranquila ahora, tranquila ahora, Por si no lo saben, ese es un hack. Mm, yo... Administradores de administradores de Mindplex, por favor. Estoy ten... aquí la hora en vez traía un auto clicker. O ¡Sí! Sea, se... ¡Me caí! Se que... Me caí. Sí, me caí. Pero yo no soy compasivo con los jugadores con los que peleo. Había no, no, un jugador que se sentía en todo y. No, pues ya es un fantasma. Recuerden que si decimos al jugador por accidente lo vamos a cortar. El cortar. Muestro? Solo para proteger nuestra película. Así que. E identidad, no queremos hacer face reveal antes de tiempo. También nombre reveal? ¿Es curioso? La verdad es no sé. Pero si existe. Una face en los mil. Se cayó. Mi face. Pensaría que pudiéramos. ¿Es ¿De verdad crees si que escapar será tan fácil? Va. Acabo de ver una pela salir volando al balcillo. hacker? ¿Qué ya ¿Qué con ¿Qué no no no no no no no no oh no. hacker? ¿Qué salvada, se hacker? ¿Qué hacker? ¿Qué hacker? no hacker? ¿Qué hacker? ¿Qué hacker? ¿Qué hacker? ¿Qué hacker? nombres nombres quita nombres, Hay que quitar nombres. Igual los vamos a censurar o cortar en edición. Así que no hay problema. Si lo digo una o dos. Yo ni puedo terminar. Okay. ¿Y de arriba, ya sabes, cofres, herramientas, dame los bloques, gracias. Me... Te llevaste todo. Ah, no, no. No. Me la... me voy me a buscar Voy a un solo, pero... Voy a buscar mi hacha. Me a... está un equipo solo, sin siquiera tener... Ok, se, se cree el, el típico les hace mal. O al menos dejen lo, el nombre en los comentarios. Al menos traten de reportarlo. Ver si Mindflex tiene alguna página de reporte. ¿Salo? ¿Salo no, pues se puede hacer barra report. Háganlo, por favor. Métanse a Mindflex ahora y reporten los... Si ven otro hacker, pues ya saben que... Sí. En serio, eres tan novato. Te enfrentaste a los mejores. In humanos? ¿dónde estás? Deriva. Arriba. De arriba. En la isla buscando un hacha. Ya me fui a la isla del centro a buscar pantalones. Ah, ya conseguí pantalones. También necesito una espada. Ah, mira, ya conseguí una espada. O sea, lo que lo que necesito lo consigo. También necesito manzanas. Ah, me dieron una perla. Ah, ya tengo manzanas. ¿Tendré el que... kit? No, ¿verdad? Juntos. No vaya a cometer el error, Pay. ¡Ay! ¿Creí que enemigo? Dígame es lo peor que les ha pasado en algún servidor competitivo. Había un jugador que era muy noob, la verdad. ¡Apúrrale, ¿eh? deriva, porque está a punto de caerse. Ve por la, ve por tu última kill. Hoy, hoy, hoy, ve por tu última kill. ¿Qué? ¿Estás apareciendo el mapa? Corre. Oh, se, cayó. se cayó Bueno La Bueno, aquí voy a dejar el video porque Porque ya me tengo que ir Bye